Por tercera ocasión, este sábado 18 de julio se llevó a cabo la Santísima Velación en honor a la Santa Cruz del Cerro en la Colonia Veracruz del municipio de Misquehuala de Juárez. La Corporación de Concheros de Misquehuala, encabezada por los jefes María Isabel Cruz y Carlos Oceguera, se dio cita en la Casa de los Padrinos, quienes iniciaron con esta tradición a fin de vestir el madero que será llevado al día siguiente para que desde lo alto cuide y bendiga a su pueblo. cuánto Dentro de los festejos, en honor a la preciosa sangre de Cristo en esta comunidad, los padrinos y pobladores se preparan para subir al cerro 15 días antes a fin de bajar el madero y realizar los trabajos de limpieza y resanar la cruz, lijándola y pintándola. Ya para el día de la Santísima Velación, la familia encargada de resguardar esta reliquia recibe a los concheros quienes son los encargados de llevar a cabo el ritual para vestir y adornar a la Santa Cruz de la Colonia Veracruz. No la vemos y entrenemos ahora We're yeah. yeah. va el rojo no, el azul este, con el amarillo le tapamos, ¿no? Sí, todas, todas quedó floja Todas. todas. todas, todas son. No hay ninguna que migrate, hay que Le cosemos, compadre. No, no, ahorita le voy a echar y si no, mañana cuando la levantemos, cómo se va a desplegar. Mañana va a ver cómo se va a hacer bonito. Este es salvador, allá prepara tu salvador, por favor. Luego de algunas horas, la santa obligación de la danza de concheros está a punto de concluir. Al día siguiente, arribaron de nuevo a la casa de los padrinos para llevar la Santa Cruz a la Capilla del Señor de la Preciosa Sangre y más tarde subir al cerro donde se mantendrá por todo un año.